Hola a todos, hoy estamos en Territorio Creativo, una empresa consultora dedicada al sector de la transformación digital. Hoy vamos a hablar con la directora de Big Data, Marc Castaño, que nos va a contar cómo influye el Big Data, sus tecnologías y sus métodos dentro de todo este proceso de la transformación digital en las empresas y para el trabajo que realizan diariamente. Hola Mar, muchas gracias. Muy buenas, gracias. encantada. En primer lugar, ¿por qué es importante este proceso de transformación digital para las empresas hoy en día? Bueno, hoy en día es indudable que, que todo lo que ha supuesto la disrupción del contexto digital eh, pues, en todo el, el ámbito eh, de las compañías eh, las está obligando un poco a abordar distintos procesos de gestión que les permitan operar dentro de ese contexto ¿no? y desde distintos ámbitos. Indudablemente hay tres que son fundamentales, que uno es el ámbito del cliente eh, ya no puede una empresa mantenerse ajena a que sus clientes puedan estar interactuando con ellos a través del, eh, del, del ecosistema digital y en ese sentido, pues es fundamental el, el plantearse cómo es el recorrido, cómo es todo el customer ni que sigue un cliente cuando se acerca a nuestra compañía para contratar un producto o una serie de servicios y en ese sentido pues lo que hay que es eh, valorar ¿no? el cómo se está informando, cuándo, dónde, en qué momento ver los puntos de contacto específicos en los que podemos, a lo mejor, tener una interacción eh, dentro del mundo off, dentro del mundo on, y ver cómo se interactúa entre ellas y cómo se relacionan. E indudablemente también está en sus manos la capacidad de ser un prescriptor de nuestra compañía en ese ecosistema digital y tendrá pues, la organización o compañía en cuestión que valorar en qué, es, en, en qué medida pues, esas recomendaciones o esas valoraciones que se están realizando de nuestros productos o servicios son importantes y asimismo también, no solo si está haciendo esa recomendación del producto o servicio en concreto, sino también de la experiencia que está viviendo como usuario en su interacción con nosotros. También otro de los aspectos en los que se ve indirectamente eh, impactada una empresa por, por todo lo que te, tiene que ver con el ecosistema digital es todo lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? el negocio digital indudablemente eh, para muchas de ellas se abren nuevos canales ¿no? de, de venta de sus propios productos y, y ahí tenemos el e-commerce, que es uno, uno clarísimo, pero no solo eso, sino que también podemos incluso de, determinar que puede haber ciertos productos o servicios que estamos ofertando y que puedan evolucionar o ser diferenciales en un ecosistema digital que antes no, no teníamos previsto. ¿no? Y por último y no menos importante, pues también está obligando a que las organizaciones, las compañías, desde el punto de vista organizativo y cultural, también tengan que evolucionar. Ajá. Los recursos, las personas que, que están dentro de las compañías van a tener que, indudablemente, ser conocedores de, de cómo es el ecosistema digital, en qué les va a impactar, e indudablemente pues, remar todos en conjunto para aportar para ese proceso. Y aquí surge, pues, indudablemente, todo lo que tiene que ver con datos y el ecosistema ya Big Data, porque, indudablemente, todo este proceso va a tener que estar acompañado de una, eh, una recolección indudablemente de todos los datos que se pueden ir recabando en los distintos puntos de contacto a todos los niveles y, por otra parte, de todo el análisis que podamos hacer de toda esa información y con ella, indudablemente, tomar lo que son, eh, bueno, estar capacitados ¿no? para tomar decisiones de negocio mucho más orientadas y más dirigidas por los datos. ¿no? Ajá. Por lo que cuentas entonces, este proceso de transformación digital, digamos que ya es inevitable, no hay, sí, no hay marcha sí, atrás, no hay sí. forma de abstraerse ¿eh? Eh, Aquí en Territorio Creativo realizamos un estudio sobre cómo, era, cómo estaba la empresa española ¿no? dentro de, bueno, del abordaje ¿no? de la transformación digital. Y bueno, aunque no éramos de, indudablemente de los más eh, lanzados, pero sí que, sí que quedó muy patente en el estudio que, que todas las compañías, más o menos hoy en día, sí que son conscientes de que están impactadas uh -huh. y que en mayor o menor medida tienen que evolucionar. Y el que no evolucione probablemente se, se quede un poco quedar, al margen. Se va a uh -huh. quedar al margen, muy bien. Eh, en segundo lugar, eh, ¿cuál es la importancia entonces? Ya lo has empezado a comentar un poco, pero ¿cuál es la importancia de, del big data, de las tecnologías de big data en particular? ¿Cómo hace posible que podáis implementar proyectos de este tipo o dónde específicamente proporciona soluciones que son que aportan más valor para vosotros? En lo que hace? A ver, nosotros que nos movemos mucho dentro del ámbito digital, pues donde más enfocamos ¿no? todo lo que tiene que ver el big data es en todo lo que está indudablemente relacionado con todo el proceso de, del customer lifetime value, del customer experience del cliente, ¿no? Ajá. Entonces eh, sí que vamos recabando información en distintos orígenes de datos, indudablemente pues, bueno, uno es las redes sociales, otro es todo lo que tiene que ver con, con los datos que se generan dentro de la compañía, también todo lo que tiene que ver con el comportamiento, se analiza... Entonces hay distintas fuentes que, que son muy importantes a la hora de seguir ese recorrido con el cliente y ahí es donde en gran medida estamos focalizando muchos de nuestros esfuerzos. ¿no? Eh, pero, al final el dato es el dato y tiene aplicación a, a todos los niveles. ¿no? Entonces, pues desde el, también todo lo que hemos comentado también un poquito antes, todo lo que pueda haber con tener relación con innovaciones en nuevos productos o servicios a desarrollar, pues también es muy importante estar recabando la información de las tendencias, de lo que se está realizando por, por la misma competencia y en la medida de nuestras capacidades, pues bueno, recopilar esta información. La geolocalización también es algo que está al día. También todo lo que tiene que ver con Open Data, también es uno de los, de los puntos o de los orígenes de información que muchas veces complementa a muchos de los análisis que tenemos que, que realizar. realizar. Y me figuro que, claro, la combinación de los datos de diferentes fuentes es lo que más dolores de cabeza Efectivamente, les... es el principal reto al que nos tenemos que, es, eh, que enfrentar día a día. No solo el conocer en muchas circunstancias cómo son esos datos, Ajá sino también eh, eh, la calidad de la información claro. en muchas circunstancias no es la deseable. También otro, otro reto que, que nosotros solemos eh, tener que enfrentarnos con bastante asibilidad es, por ejemplo, el, a la hora de tener que seguir la huella digital de un usuario, no. ¿no? el no. ver cómo lo identificamos y cómo lo podemos casar pues, en los distintos orígenes de datos. No, claro. no es lo mismo cómo identificamos a nuestros clientes internamente, nuestros sistemas transaccionales, cómo se identifican en redes sociales, cómo lo podemos integrar con datos a lo mejor que estén agregados y que no sean pe particularizados sí. para una persona en concreto, con lo cual en ese sentido también es una de las arduas tareas que tenemos que, que abordar cuando nos emprendemos a este tipo de proyectos, pero bueno, es el primer punto y, y, y, indudablemente, a partir de ahí, una vez que ya está todo integrado, pues lo, todo lo que es ya la parte de extracción de insights y, y de analítica, pues viene más, más rodada. Viene más rodada, Y, por último, eh, desde el punto de vista tecnológico, eh, para vuestro caso particular, ¿Cuáles son las eh, tecnologías o las herramientas que, que tú destacarías más en eh, la parte pues, no sé, de procesamiento de datos, de visualización de datos, que os aportan también más valor para el trabajo? de a ver, bueno, empezando por el final, que, que al final es, eh, o sea, que es la visualización, sí. quería decir, eh, que, que al final es un poco donde más tenemos el contacto con el cliente y donde tenemos que ir a explicarle. Nosotros sí que hacemos o, o, o siempre intentamos pues, acompañar nuestro storytelling a la hora de presentar los resultados de unos análisis que, que estemos realizando pues, con buenas visualizaciones y para ahí pues, nos basamos mucho en Gephi, d 3 etc. Luego también solemos trabajar mucho con inforragmas, a la hora que no es una técnica pero bueno que al final sí que nos ayuda a explicar esa narrativa, eh, la con... narrativa ¿no? y luego ya más a, a nivel analítico pues trabajamos con, con herramientas como pentajo solemos nosotros intentar trabajar más bien con, con herramientas open source pero bueno en muchas circunstancias los clientes eh, pues bueno, sí, exigen, ¿eh? exigen que trabajemos con ciertas tecnologías y a nivel de, de almacenamiento y de procesamiento de información pues en esa misma línea ¿no? o sea trabajamos con bases de datos que nos den la capacidad para introducir datos no estructurados. Trabajamos muchísimo con conversaciones uh -huh. y, y luego también desde el punto de vista analítico, pues con todo lo que tiene que ser R y pues las capacidades que, que nos proporcionan suelen ser mm, habituales en todos los proyectos que, que abordamos. Muy bien. Pues eh, hasta aquí la entrevista y en ella, pues como habéis visto, hemos abordado cuál es la, los, cuáles son los retos más importantes de la transformación digital para las empresas hoy día y cómo el Big Data está eh, suponiendo pues, un factor esencial a la hora de poder llevar a cabo eh, este tipo de proyectos. Agradecemos a Marc que haya tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy. A vosotros siempre es un, un placer siempre colaborar con vosotros. Y ahora pues continuamos con el resto de nuestro curso. Muchas gracias. We'll be